Buenas tardes, Buenas tardes vecinos. Buenas tardes vecinos y vecinos de Urlingan. Estamos acá en el estadio municipal con otra este, presentación de boxeo amateur. Invitados por la Taro Prado, que es profesor de boxeo que tiene el, el distrito de Urlingan en el Poliportivo, que siempre lo han mencionado, del gran gran trabajo que hace él. Buenas tardes, Perico. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, los, todas las vecinas de Burlingame. Espero que estén todos muy bien. También saludamos a Juárez Box, a la gente de Juárez Box, a la gente de Cabrera Box, a la gente de Tor, Torri, Tor, Torri Box y la gente de Mario Box. A todos los que les gustan el boxeo, muy buenas tardes recién peleó Lucas Salva del Polideportivo de Urlingan contra Jair Moreira de Juárez Box y ahora se viene la segunda pelea que es Franco de Sousa del Polideportivo contra Camaño Nehuén de Juárez Box. Bueno, eh, un gusto de vuelta estar acá eh, para aprender nosotros también sobre boxeo pero básicamente para acompañarlos y para estar acá presentes una vez más, este, un gran gusto estar cerca de Lautaro. Lautaro es uno de los que escribe en la obra de Hurlingham, siempre escribiendo sobre boxeo, puntualmente, todos los meses, y su aporte es muy grande. Eh, esperemos que estén contentos con esto. La otra vez fueron cualquier cantidad de gente que nos vio, y mm. un poco ese, esto es una retribución. A, a tanto cariño, a tantas ganas de ver box amateur, que la verdad sinceramente no teníamos idea de que era tanta, tanta la cantidad de gente exacto, y a nosotros es un placer muy grande acompañar a los boxeadores de Hurlingham que están en el polideportivo, como por ejemplo Franco de Sousa que ahora está peleando vamos a recordar que son exhibiciones solamente, que después se le levanta la mano a los dos boxeadores y se le da un diploma cada uno. También queremos recordar y, y, y reconocer la gran instalación que hace Torneos y Competencias, Sports, porque a la noche está el programa que se llama Boxeo de Primera. Sí. Este, entonces ahí se ven los, los platos fuertes. Pero también hay que pensar que en todos estos chicos y chicas que están boxeando, es como la vuelta de la, de la cosecha del boxeo argentino. Está apareciendo, apareciendo mucha cantidad de deportistas de todas partes del país. Lo vimos demostrado el otro día cuando, cuando vinimos por llamado de Lautaro, ni sabíamos, nos colocamos ahí arriba. Ahora no nos pusimos ahí porque hay un sol y un calor sí, terrible. Sí, sí, Así que vinimos a escondernos a algún lugar este, donde poder transmitir, pero una gran, gran alegría. Esperemos que, como dice ese presentador americano de, de boxeo, estén todos listos y todos más que listos para ver... Este, para ver boxeo, y para ver boxeo también de los nuestros, de los que son de Hurlingham. Estamos acá, como siempre, en lo que decimos nuestra casa, en el microestadio de Hurlingham, está impecable, está impecable, y estamos soñando, soñando a ver cuándo podremos ver un partido de futsal de local, en este lugar. Exacto. Bueno, ahí terminó el primer round. Recordemos que son tres rounds. Y la pelea número 3, que después se viene, va a pelear Franco Vilches de Torribox Box contra Emiliano Guardia de Cabrera Box. A ver, ¿dónde están los nombres? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Marcámelo porque no, no sé de dónde estoy. ¿Franco de Sousa? ¿Es esto? ¿Sí? ¿Y dónde está el, que su contrincante? Okay. Acá, Camaño Neuen. Así se llama, Camaño sí. Neuen, Franco de Sousa. Sí. Franco de Sousa es del Polideportivo y Camaño Nehuen es de Juárez Box. Arranca el segundo round, esperemos que le guste. Mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimo calor y el sol, tenemos el sol que nos pega acá de De atrás, espalda, de, de espalda. espalda. ¡Ah! Tremendo. Pero bueno, no importa. La cuestión es que estamos acá acompañando a los deportistas y las deportistas, no solamente de Hurlingham, sino los que les gusta el, el boxeo amateur, a las familias que también lo pueden ver. Es, una, es la forma que encontramos de acercarnos y de acercarles este, esto. Estamos en la mejor posición que pudimos este, encontrar. Ya que eh, las posiciones centrales Más bien, aparte de haber un sol terrible Ya hay cámaras puestas Aunque no van a funcionar hasta las 12 de la noche claro. Pero ya están puestas Así que bueno, como siempre decimos Es, es un agrado muy especial Estar al lado del deportista de Hurlingham, En este caso, de los boxeadores de Hurlingham Que practican todos los días En el polideportivo Y como dice mi papá En un ratito también se va a venir el futsal, vamos a estar con básquet, vamos a estar de vuelta con los clubes de Burlingame acompañándolos así que es un agrado muy especial lentamente vamos este, superando esta pandemia, por suerte ustedes verán ya se enteran por distintos medios, incluso por nosotros también, que van llegando las vacunas, y a propósito de eso, les recomendamos siempre mantener la distancia social de dos metros, usar barbisco y demás, eso ya lo saben. Las vacunas van arribando, se van completando parte del stock que se necesita. Y bueno, lentamente vamos superando toda esta, esta situación. Mucha gente del otro lado con el boxeo amateur. Muchas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias por compartir una nueva transmisión de la hora de Hurlingham En esto que es el boxeo en el microestadio. Y van pasando chicos y chicas, muchos con la remera verde, de acá del, mm. del municipio. Y, este, y es un gusto realmente que el municipio le dé la importancia que le da a toda la cuestión del boxeo. Como siempre lo hemos visto. Allá lo vemos a, a Lautaro, allá vemos una camiseta verde a la izquierda de su pantalla, señora, señor. Sí, Como el... señor. el... dice Rocío Rodríguez. Vamos los pibes de Hurlingham, claro que sí. Y por supuesto, para eso estamos acá, para intentar con nuestra presencia humildemente y en, la, y en la media de nuestras posibilidades, que vos esto lo ves absolutamente gratis. Y para nosotros eso también es un agrado especial. Y hacerlo desde acá, desde casa. Este lugar, desde el punto de vista del futsal, para nosotros es la mejor cancha de futsal. Que hay de todas sí. las que hemos visto, lejos, lejos. Y está acá pobrecita, solita, esperando. Y para mí, está ¿cuándo? Esperando papi? a ver cuándo le toca. ¿Y a mí, cuando me toca? Bueno, está por terminar el segundo round. Vamos, Franco, dicen también. La otra vez también nos acordábamos. La gente, eh, me acuerdo que tuve un diálogo con un papá que era de, eh, de Santa Cruz, otro de Chubut. Sí. Eh, impresionante. Impresionante sentir la presencia de ellos, de decir de tan lejos, viendo este, esta transmisión de la hora de Urlinga. Nosotros somos un medio local que nos gusta mucho el deporte, nos gusta acompañar a los deportistas. Eh, hay deportes que ya tienen su difusión. Este es uno de los deportes que nosotros entendemos que le hace falta y nos sorprendimos en la emisión anterior la cantidad, miles de personas que lo han visto. Sí, nos vieron desde Seiza también, le mandamos un saludo muy grande a esa gente. Nos ven de todos lados por suerte y tiene mucha repercusión el boxeo amateur, más de lo que nosotros pensábamos. Así que nobleza Obliga dijimos, bueno, vamos a ir acercándonos lentamente en la medida de nuestras posibilidades. Hoy vamos a estar un ratito, no vamos a estar hasta el, hasta el final, vamos a estar un ratito. Este, como les dije, vamos a acompañar en la medida de nuestras posibilidades. Eh, porque, por otra parte, ¿qué necesitas? El papel. Ah, yo me quedé con el papel. Ah, toma, disculpa. <risa> me quedé yo con el papel en donde están todas las... Las peleas. Y bueno, tío, a ver qué es lo que ahí, viene. ¿Qué ahí, viene, ¿qué terminó, viene? ahí terminó la pelea entre Franco de Sousa del Polideportivo de Burlingame contra Camaño Nehuen. Y ahora se viene Franco Vilches de Torri Box contra Emiliano Guardia de Cabrera Box. Así que entonces repetimos. Franco Vilches de Torri Box y Emiliano Guardia de Cabrera Box por Box, creo que es de acá también, de, de Burlingame. Creo, por ahí me estoy equivocando, y si no me corregirán enseguida. Los aplaudimos. Muy bien. Tercera pelea de la tarde. ¿Y cómo tener la espalda? Sí, en la espalda, <risa> tenemos, el sol en la, tenemos el sol en la espalda que pega a fondo y además el sol va a ir bajando, o sea, se va a poner peor, después nos vamos a tener que esconder en algún lado, si no nos vamos para, para aquel otro lado, depende, todo depende, depende de la onda que haya. De aquel lado, de aquel otro lado, no había un enchufe también. Sí. No, Y bueno, para la gente que le gusta el deporte, vamos a decir que el domingo estamos desde el sedem 2, acá en Caseros, acompañando a Urlingan, al Deportivo Urlingan, que va a jugar contra Juventud Unida de Ciudadela. Otro partido amistoso, el cuarto, esperando que arranque el futsal AFA. Después, ¿qué más tenemos de deporte? Deporte, digamos... En lo que es preparación de futsal hay muchos otros, muchos otros partidos que van, que van arribando. Eh, ahí estoy prestando atención en el arranque de esta, de esta pelea, segundos afuera, como dicen. Ahí está, arranca la tercera pelea entre Franco Vilches de Torri Box contra Emiliano Guardia de Cabrera Box. Lo que pasa es que nos quedamos un ratito porque para esta fecha, todos los meses, nosotros sacamos el ejemplar de la obra de Urdigan en papel. Así que estamos en todos en estos días de distribución con respecto a, al diario, llevándoselo a los clientes, a los que hacen las notas y demás. Y es todo un, toda una vueltita que hay que dar porque cubrimos desde Plaza a Oeste, desde Plaza a Oeste, hasta San Damián, hasta dentro de Morris, por todos lados... así que es una vuelta larga que hay que dar... pero no queríamos perdernos esta oportunidad... de estar unos minutos acá con ustedes... pudiendo acompañar este, y ver la práctica del boxeo amateur... pero yo digo, todos estos deportistas que estamos viendo... son semillas de futuros boxeadores... muchos de ellos quizás proyectos más importantes... Quizás los veamos con el tiempo que les levanten los puños, que levanten las manos, que los coronen, que les pongan cinturones. No lo podemos saber cuál, cuál sí, cuál no. Después otra cosa que también nos sorprende es la preparación técnica, hoy en día, de los, de los jóvenes boxeadores y de las, las jóvenes boxeadoras. En cuanto que antiguamente... Eh, práctica lo que todos estamos hace muchos años décadas, la verdad, era bastante brava pero hoy en día no se nota ni en el rostro los jugadores también los este, deportistas los jugadores tienen otra estapa, otra otra otra firmeza eh, y también otra firmeza eh, tan intelectual que se, también que eso se traslada a su forma de jugar y a la comprensión del juego. Mucha práctica, también. 10 segundos para terminar el primer round. Ahí está. Terminó el primer round. Entre Franco Vilches y Emiliano Guardia. Franco Vilches y Emiliano Guardia, ¿a qué, a qué pertenecen cada, cada uno? Franco Vilches de Box y Emiliano Guardia de Cabrera Box. Y mientras tanto el sol nos va atrapando. Segunda. Segunda. Espero que estén disfrutando la transmisión igual que nosotros. Estamos desde acá, desde el microestadio de Burlingame. Hoy somos locales, estamos de vuelta en nuestra casa. Y esperando más deporte acá en el microestadio. Sí, sí, la cancha pide, me ha... te juro, estoy loco, la cancha malo y me dijo, che, te habló. Me dijo, sí, me dijo, y Marcelo, sacame chito. Me dice, tirate el piso, tené el oído contra la madera, ¿qué te pasa? ¿Qué querés? O sé sea, es que me dijo, quiero futsal. Ahí está. Si hace algo, quiero futsal. Yo me agarré una risa, le voy vos la así le dije, ya te va a llegar, a tener presidente, ya te va a llegar, no te preocupes. Le di un besito, me levanté y le dije chau, así con la mano, en un rato ya, ya va a saber que nos vamos a ver. Inaugurando o reinaugurando, está perfecta esta para nosotros, la mejor cancha de futsal de las que conocemos, lejos. Mientras tanto al lado nuestro más boxeadores se van preparando para otras peleas. Después de esta pelea viene otro vecino de Hurlingham, viene Leandro Martínez del Poli Deportivo de Hurlingham. Bien, bien, bien Leandro. ¿Con quién? Contra Bayano nu... Muñoz de Torribox. Lo repetimos entonces. Leandro Martínez del Poli y Bayano Muñoz del Torribox. Esperemos cuál es el desarrollo, qué es lo que pasa, ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede. Está por terminar el segundo round. Vamos los pibes, Jonathan Rojas dice, vamos los pibes del Torribox. Vamos T6. O sea. Torribox del Muy bien. También lo bueno, lo interesante, lo lindo, lo atractivo es el hecho de que los boxeadores amateurs puedan hacer esta práctica y esta presentación en este escenario tan bien puesto, que es un escenario más que profesional, montado por Triceno, ¿cierto? Sí. Este, eso está bueno. Es... Porque le da otra cosa también al deportista, no se presenta en un lugar acorde donde a la noche van a pelear este, boxeadores profesionales. Claro, después van la pelea a la noche y dicen, mira hoy en, ese, hoy lugar en fui... ese lugar estuve. Claro, claro exacto. Pero exacto. claro que es importante, es importantísimo. Lo importante es que la gente también esté preparada para el boxeo, para el buen boxeo, para la práctica, para entusiasmar a los deportistas y a las deportistas a que lo que practiquen, en este caso el boxeo, que lo hagan con seriedad, que se cuiden, que se alimenten y que sigan estudiando. Nosotros siempre recomendamos de que además de la práctica deportiva, aprovechen la cantidad inmensa de universidades nacionales, públicas, gratuitas y de calidad que hay para inscribirse en distintas carreras y vas a ver que la cosa es otra cosa que la vida te va a cambiar. Ser universitario y además ser deportivo. Lo recomendamos fervientemente, fervientemente. Y así le damos un lindo cachetazo a la desigualdad. Exacto. Muchísima gente del otro lado de la transmisión. Muchas gracias a todos. ¿eh? Gracias por acompañar a la hora de Hurlingham. No es una hora fácil, ¿no? Porque a esta hora por ahí la gente o está haciendo algún tipo de actividad este, sí, laboral. Y el calor, el calor también. Nosotros... Unos lindos 32 grados. Nosotros vinimos acá y estamos en una, en, una, en una tribuna, una tribuna especial que tiene el estadio, son las que se, re, se, se retraen, no son tribunas fijas, así que por ahí la cámara vibra un poquitito, porque es un poco por la elasticidad del, del material con la que está hecha. Capaz lo que podemos hacer es que vemos cuánta ¡Ay! batería Ay! tenemos, Cualquier cosa después vamos bajando también. Está cargando. Vamos ahí. Vamos a ayudar así con nuestra sombra, hacerle de sombra al teléfono. Hay muchos trucos en la, en la conectividad, saber, con los celulares. Y unas transmisiones de internet. El celular en realidad es una Ahí le van a levantar la mano de los chicos. Fuerte aplauso para Franco Vilches y Emiliano Guardia. Muy buena pelea de los dos. Los felicitamos. Jonathan Rojas dice vamos para Don González, Astilla, Barrio Tasmania Díaz, vamos amigos, vamos T6. <risas> Muy bien, estamos con Juan C. González del Polideportivo de Hurlingham y Juan Sánchez de Juárez Box, próxima pelea por la hora de Hurlingham. Cantidad interesante de, de boxeadores que prepara el Octario, ¿eh? pero sí, él sí. tiene una tropa de, de gente ahí. Este, cuando uno va al, al poli, no sé ya dónde los va a meter. <risa> tiene por todos lados. Una persona aparte muy querida, tra, trata muy bien a, a todos los deportistas, los reconocen por sí, sí, sí. eso, le gusta muchísimo el boxeo, sabe de preparación. Y él también, en su FA de preparador, es una de, de las inversiones deportivas que hace el boxeo argentino también. ¿No? Sí. Jóvenes, los chicos más jóvenes que la vuelta que vinimos estamos hablando de chicos de cuánta edad, pa. ¿De, qué edad? de 16 no edad. años por sí, sí. Sí. vamos juárez box dicen ahí torre box sin techo es de burlingame entrenan en una plaza sacando pibe de la calle muy, muy bien muy bien Gisela Soledad muy bien Torri Box, eh. Vamos por el Box. Lauti Nicolás, Silvana Altamiranda. Lauti Nicolás, y Revuelto. Lauti, Lauti y Nicolás. Alejandra Ciocoleto, deben ser todos deportistas, lo que ella está nombrando, lo que nombra, perdón, lo que Nicolás está nombrando con seguridad. Y nosotros acá le estamos poniendo la espalda al celular para que no le dé el sol, si no bajaremos un poquito más, o bastante más. Para mí tenemos que estar del otro lado de allá que está la sombra. Si, sí, pero vos, lo que querés, vos querés. Ahí en no el piso, digo yo. Eh, yo necesito una larga de nosotros no. Y no ahí le despedimos a los chicos. Nada. Nada nada. están asistiendo le dan agua, le dan líquido también con el calor para que repongan el líquido Dale Juan dice Facu Sánchez Silvana Altamiranda Gabriel Díaz segunda, segunda. Muy bien, segundo round entre Juárez González del Polideportivo de Burlingan y Juan Sánchez de Juárez Box. Segundo round. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Vos qué? ¿Vos sos de Torri? Ah, está bien. Acá estamos saludando a, a uno de los chicos de Torribox que nos ayuda y nos aclara que netamente ya lo hemos dicho ellos son de Hurlingham, que van a una plaza a entrenar y como decimos Hurlingham es una plaza, una plaza deportiva muy grande que en cualquier momento va a haber que hacer una trazabilidad de todos los deportistas, edades, dónde viven, cuánto pesan dónde estudian, qué hacen Es más, Juanse es de Morris, mirá, ahí dice Léelo. Vamos Juanse, la maquinita de Morris, dice Vero Galván Y claro que sí, muchas gracias Si ustedes vayan pasando la voz en las redes, fácil La hora de Urlingan Deportes en Facebook Como siempre decimos, en el oeste está, la hit. está el agite En el oeste está el aguante en el oeste está el boqueo amateur Y en ir? Urlingan quién está? y está urlo, la hora y está la hora de urlen pero Federico, Federico me, me, nosotros para los que no lo conocen conmigo nos divertimos contradiciendo no haciéndonos sorprendidos por ahí puede haber box acá detrás de la también, cámara, claro, ¿no? claro ¿por qué no? ¿por qué no? no, pero nos divertimos nos gusta venir a este lugar habitualmente nosotros estamos en la parte superior siempre a la mitad de la cancha y transmitimos desde ahí los, los partidos mm. eh... Y por lo Muy común bien. siempre es a la noche, 8 y media, 9 de la noche son partidos de primera que nosotros venimos a, a transmitir, así que de esto también estamos aprendiendo, haciendo experiencia, observando cosas que nos, que nos faltan, este, pero para lo que nosotros buscamos, la verdad que cuando nos vamos, nos vamos con la red bien llena, Exacto. bien llena, más de lo que nosotros este, podíamos pensar, pero por eso le digo... Eh, seguimos el deporte, nos gusta, somos La Hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook en realidad tenemos otras, este, otros portales estamos en Twitch, estamos en Youtube, estamos, qué sé yo este, en este momento estamos haciendo un directo desde acá solamente por La Hora de Hurlingham Deportes en Facebook pero si no en Facebook tenemos otros dos canales más que a veces cuando conectamos en, en el programa que hacemos en directo todos los días que se llama el Mediodía Central. Ahí conectamos con todas las redes que tenemos y salen en simultáneo en todo: en YouTube, en Twitch, en, en Facebook, en lo que venga. Exacto. ¿Qué le va a hacer? Es lo que hay. Veamos. Estamos viendo el tercer round. Lo tiene contra las cuerdas, como se decía. Tira al aire. Así. El tercer round entre Juan C. González. Si recién te enganchás a la hora de Urlingan, Juan C. González del Polideportivo y Juan Sánchez de Juárez Box. Justo, justo, en un rato pelea mi sobrino, no veo bien. Bayano Muñoz. Bayano Muñoz, orgullo de la madrina, te amo. <risas> y Cristian Ruiz, gracias por tus saludos. Muchas gracias por tus saludos, Cristian. Sos muy amable. Y todos, todos los que están escribiendo, como dice ese presentador americano, ¿ustedes están listos para ver Vox? Sí, supongo que sí. Y además, porque. Para nosotros es satisfactorio, vuelvo a reiterar, estar acá con el box amateur. Porque antiguamente esto era impensado, o sea, nadie sabía cómo había peleado tal este, o cómo había boxeado tal o cual deportista, porque no se conocía ahora este, con este tipo de transmisiones que hacemos nosotros, al menos puntualmente en esto, pero estimamos que en otras partes del país donde se sigue también alguien debe ir a filmarlos claro. al boxeo amateur. En este caso a nosotros nos toca esta suerte porque ya somos como que nos miran y somos como drupi en Hurlingham. Uy, uh, uy, uh, uh, ahí viene la hora de Hurling antes. dice, uh, uy, ahí está. Sí. Bueno, últimos minutos de la pelea. Se hizo larga esta. Parece que el tiempo se hubiera estirado. Sí, ¿verdad? sí, sí. Igual venimos, venimos rápido. ¿eh? Muy bien, se uy. saludan. Los aplaudimos. Nosotros también. Son muy chiquitos. Sentate, amigo. Me quiero hacer sentar. Dice. ¿Pero pero que me tengo, me, no, ya sé, pero yo estoy viendo acá. Roningan, disfraces, vamos, Juárez box. No, yo no me puedo parar, de bajar, porque yo le estoy dando la espalda a propósito para que no le dé el sol directamente sobre el celular. Porque bueno, eso sí. aumenta la, la temperatura del, de la batería y cuando transmite después se detona, se corta. Es por esa razón, ¿no? Porque tengo ganas de autoortarme, Vamos a ver ahora. Vamos a escuchar a Lautaro a ver quién presenta ahora para la próxima pelea a hora de Burlingame. Yo pensé que había, un, había un, un, un enchufe de aquel lado, siempre. Había pensado que había del otro lado. Vallejos, Juárez, de la... Muy bien. Rodrigo Segovia, también del polideportivo de Burlingame contra Carlos Vallejos, del Team Suárez. Juárez, perdón. ¿Cuál es? Rodrigo Segovia, el polideportivo y Carlos Vallejos. ¿Cuál es box? Así que, ¿cuál es box? Y el poli... El poli es un montón de gente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete. unos cuantos, unos cuantos chicos, y si, sí, la verdad que cuando uno va, uno ya sabe a simple vista, la cantidad de gente que está, Jonathan Rojas dice, vamos, Torribox. Interesante saber cómo se sienten los chicos, ¿no? los, los deportistas que vienen, y vuelvo a insistir, a subirse un ring que está preparado para para un ring profesional, profesional con todos los chiches y que ellos tienen la suerte de poder usarlo vamos Juárez Bob. vamos Rodri Amigo con ah, arranca todos. la pelea Yamil, a disfrutarla por la hora de Burlingame. esperando la pelea de mi primo Nehuen saludos Melanie Romero Melani el ratito que estemos, pues no sé ni a qué hora llegamos, ni qué hora es. Lo estamos disfrutando tanto como lo disfrutan ustedes. Quizás la posición no es la mejor porque da como una, una, una mezcla de, de sol y sombra justo arriba del, del ring. Dificulta un poco la, la vista. Pero es el horario. Lo que pasa es que había que poner algo de atrás que corte la, la luz del sol. para que no se Unas genera. telas negras. Claro, algo, algo, cualquier cosa que, que corte lo blanco la mancha blanca que genera la luz un toldito un toldito Dani dice vamos Tim Juárez exactamente dice la soledad también escribe escribe mucho y si les agradecemos acuerden de recomendarle a sus amigos, a los fanáticos también vamos Franco dice Rodolfo Salvetti Vamos, Franco dice Maru Rizzo. Y sí, siguen practicando ahí alrededor. Mucha familia. Gracias por seguirnos. Vamos, Chavi Vallejos. De buen camaño. Acá haciendo el aguante. A Juárez Box. Y a mi sobrino me voy en camaña. Y vemos más chicos pasando con la camiseta verde del municipio de Burlingame. Y el otro día nosotros fuimos hasta el estadio de, de Vélez Arfil y transmitimos el amistoso, el casi barrial ahí, entre Juve y Vélez, que ganó Juve, ganó 4 a 2, ganó bien Juventud, partido peleado, el primer tiempo más rápido, más lindo, ya el segundo más, bajaron la velocidad y empezó el, la lucha libre. Nancy Pinto, vamos, Juárez Box, le hacemos el aguante. Vamos, Charlie Vallejo, dice Lucas Algueiro. Linda, linda, linda pelea. ¿eh? Ahí Sofía nos cuenta, Sofía nos está contando que hace cuatro años que están en una plaza los chicos de Torribox, Ahora, gracias a Martín Rodríguez y Damián Celsi, los chicos tienen donde entrenar bajo techo. Muy bien. Muy bien, bien, bien. Bien, bien por Martín, bien por Damián parece muy bien que se preocupen por ese tipo de cosas, que parecen sencillas, pero la verdad es que la práctica está un rato en la plaza, está bien, pero después tenés que buscar algo más formal y está muy bien que hayan colaborado con ellos en el deporte, que es como una de las matrices culturales que tiene Burlingame. te pido, se van a preguntar ¿y cuáles son, los, cuáles son las cosas que representan a Hurlingham? Lo primero es el deporte, discúlpenme, pero lo primero es el deporte y nosotros a los deportistas y está de testigo, nada más y nada menos que buen Pérez y, el de, era. y Fausto era que vinieron a casa una vez y yo les dije que ellos eran actores culturales que un futbolista, un deportista era un actor cultural de primera, ellos se quedan sorprendidos porque todos sabemos lo que quieren decir aunque estemos a distancia en un partido de fútbol, de básquet, de vole conocemos los gestos y en los gestos nos comunican cultura y una forma de ser que la nuestra, porque además nosotros, yo agrego y digo vivimos como jugamos, jugamos como vivimos, a veces nos sale las cosas muy bien a veces gritamos, a veces festejamos antes de que el partido termine y nos va mal somos así pero está muy bien que los hayan ayudado a los chicos que entrenaban en la plaza y que ahora puedan hacerlo gracias a Martín y a Damián Segundos afuera, tercer y último round. ¿De qué pelea Federico? Ya Federico les cuenta. De Rodrigo Segovia del Polideportivo de Burlingame contra Carlos Vallejos de Juárez Box. Y si sí, sí te gusta el boxeo amateur, creo, creo que nos vamos encariñando y creo que nos vamos a encontrar en otras ocasiones por acá. Y también vamos a poder decir cuando vayamos haciéndolo, si querés ver boxeo, ¿por dónde lo vas a ver? Y lo vas a ver, el boxeo amateur lo vas a ver por la hora de Hurlingham. dice el intendente este bicho maldito sí. del, del, del COVID-19 que nos arruinó tantas cosas que podíamos hacer en Urlingam, tanto deporte que hay. En lo que vos mire, tenés clubes así, pasar chicle directamente, lipur eh, las otras ligas, lo que están haciendo que está ahí debajo de las baldosas, el fútbol femenino, ¿no? Importantísimo, acá que dice, que dice, no es de carga. Gozo, pero me gusta que sepan cómo se formó Torriboclo, lo orgullosa que estoy, de mi hermano Facundo Muñoz, quien arrancó con esto y quien ayuda a muchos chicos a pulmón y con mucha... verdad que tengo que ver acá... Bueno, cabeza yo no puedo leerlo en este momento. Con mucha humildad. Y no sos no so molesta, Sonia. Para nada, nos gusta. Sofía. Sofía, perdón, Sofía Muñoz, no sos molesta. Haces muy bien, haces muy bien porque así la gente sabe. ¿Entendés? Porque si vos no nos contás esto a nosotros, nosotros claro. no estábamos enterados de esto. ¿Y yo para qué te voy a mentir? ¿Qué te decía? Ah, sí, lo sé. Y vos decís, no, no, no, pero pues está muy bien que lo hagas y que el reto se entere de aquellas personas que trabajan por los demás a pulmón, por nada, por hacerlo, por con Exacto. humildad, con pasión, en este caso por la pasión que les genera eh, el deporte y el boxeo. Un bueno, aplauso ahí está. Te... Mi hermano Facundo Muñoz, dice Noé Muñoz. Gracias, gracias, gracias, inmensas. A todos los que nos siguen, porque es una exageración. La otra vez eran, no sé, lo, ¿cuántos publicaron en, en el 2000. Parece que te quedaste con. La la no, la ¿cuánto, a, cuánto ¿a cuánto llegaron? Llegamos a 4.200. 4.200 personas relacionadas en el, en el Facebook. Nosotros sabemos que lo nuestro es una tecnología nueva. Por ahí en los barrios ya nos conocen y nos ven. Lo que es muy gracioso es cuando nos encontramos con colegas que tienen la tecnología tradicional y alguien no te mira así en medio de costado. Así como dijo el gaucho, me ¿eh? miro, medio de costado. Bueno, le levantan bueno, las lo... manos a los dos. Muy bien. Nos aplaudimos. Como dijo el gaucho, y es la internet, vio. Muy bien, Rodrigo Segovia y Carlos Vallejos. Y ahora vamos a ver cuál es la próxima pelea. ¿Y cuál es la próxima pelea? Escuchamos con atención. Otro más de Torrivox? Box. Nicolás Díaz. A ver. Muy bien. Félix Escurra del Polideportivo de Hurlingham contra Nicolás Díaz de Torrivox. Box. Horrible, ah, mucha gente o sea, a, todo Urlingan, Así que es todo Hurlingham. es la pelea de Hurlingham. A ver quién gana desde sí, <risas> Lo bueno no es tanto quién gane, sino que ya estamos ganando por la cantidad de deportistas y el desarrollo del boxeo dentro del municipio. Gracias por transmitir en vivo ya que no podemos estar acompañando personalmente, no Gracias Marisa vos, Pinto, muy Marisa puede. Pinto, Betty Muñoz acá apoyando a mi hermano. Torri Muñoz y a mi sobrino son nuestro orgullo y te felicitamos por manifestar el cariño porque el cariño es fundamental para el deportista y para las personas la demostración afectiva es fundamental una cosa es que juegues y te quieran y otra cosa es que nadie te dé pelota y nosotros estamos acá porque porque nos cuidamos o no pa sí nos cuidamos no pero alejalo más perdón. así porque nosotros estamos todo el día sanitizando nada muy bien Ay, mientras un día esto no lo confundamos con agua y lo tomemos <risa> ¿Para que más dicen Vamos Nico Díaz, se están peleando Dice vamos Torribos, sin techo Vamos Sobrino Enzo es Muñoz Dice eso, mientras tanto acá debajo Nuestro vemos deportistas Con distintas camisetas Del gallito, ahí de, del deportivo El deportivo Morón Distintos tipos de escuelas muy lindo todo esto, la verdad. Para nosotros sorpresivo, no conocíamos todo esto que tiene detrás el boxeo amateur. Casi parece un paralelismo entre el futsal y el fútbol de Cancha ¿no? En el Exacto. sentido de que el futsal es barrial, el deporte amateur es barrial barrial. Estamos entonces con boxeo barrial, digamos. Eh, yo diría que es amateur, pero con mucha presencia en los barrios. ¿Por qué? Eh, la ventaja... Últimos segundos para el primer round. Vamos a observar un poco. Sigan midiendo, para. Se saludan, van a los rincones. Terminó el primer round entre quien, pa porque me agarra así de sorpresa me agarra a propósito Félix Escurra y Nicolás Díaz Félix Escurra representando al polideportivo de Hurlingham y Nicolás Díaz representando al Torribox Box que tiene linchada acá en internet, impresionante sí, sí, sí. está toda Dice, la Sofía gente de Torri Box de Facundo, quien arrancó a pulmón con todas las hechas por él sacando al chico de las esquinas enseñando la pasión por el boxeo te amo hermano, muy bien Sofía muy bien y está muy bien lo que hace tu hermano, sí. ya que lo hace con pasión y que tiene mucho éxito y que los chicos lo siguen. Segundos afuera, seguimos con esta pelea que decíamos, decíamos que es de Félix Escurra y de Nicolás Díaz. Félix Escurra representa el polideportivo de Urlingan y Nicolás Díaz representa el Torribox de Villa T6, o localizado en Villa T6, pero como decimos de vuelta a Urlingan, demostrando que... Que tiene mucha semilla y mucha cosecha a futuro. ¿Y tiene con qué? En cualquier deporte. Donde vos mire, ahora es el boxeo que estamos descubriendo. Puedo ver, qué sé yo, ves el taekwondo y hay taekwondo patada. Bueno, el boxeo dice presente, señor. Presente en Hurlingham también. ¿eh? Tienen rápido las peleas también. Sigue pasando, chico, con la remera. Con la remera verde del, muni. del municipio, muy bien. El polideportivo de Hurlingham. Y nosotros seguimos acá eh, haciendo. No hubiéramos traído aceite para ponernos a un. El sol nos está cocinando. Lo tenemos a nuestras espaldas. A ver, Y si no nos movemos tanto. Y acuérdense, díganle a sus amigos. Che, me hay unos locos ahí que se llaman la hora de Hurlingham en Facebook. La hora de Hurlingham Deportes. No tienen ni que pasarle el inglés, Sí, si te lo escribí en Facebook, la hora de Hurlingham Deportes. Falta y lo primero que está, vas a ver el vivo. Así que ahí lo ves. Al toque, lo y se va sumando gente, pues se va poniendo más tarde. Claro. Y te vas, te compras, vas al negocio de cercanía, vas con el barbijo, decís, si me das algo para tomar que. etcétera, lo que sea. Y te volvés, y voy a ver un cacho de box amateur, porque están mis Si soy de T6 son mis amigos del box O si soy del otro y si tengo los amigos del Poli. Pero es de Burlingame. Pero loco, que pasa tanto deporte? Es impresionante. No Entonces, lo sabíamos nosotros No lo sabíamos, ¿no? así que estás preparado, te pregunto, ¿estás preparado ¿Estás preparado para acompañar a los deportistas? Como si fuera un casamiento, ¿jura usted acompañar a los deportistas? Por la hora de Hurlingham. Por la hora de Hurlingham, de por vida. Y si no, si no estamos nosotros, ¿jura acompañar a los deportistas, ayudarlos, financiarlos? Por la hora de Hurlingham, recargoso. <risa> recargoso. Por la hora de Hurlingham. Bueno. Muy bien, termina el segundo round. Falta el último, ¿entre quién? ¿Y quiénes están? <risa> Félix Escurra y Nicolás ah, muy Díaz. Bien, ah, muy ya bien. Me lo acá. Ya me lo marqué acá. Sigue diciendo Joel. Éxitos el equipo Torre y Box sin techo. Acá un chico que anda con la camiseta del gallito. Finalmente, estamos muy agradecidos. Un montón de gente ¿Qué viendo. ¿Qué te preguntan, Nancy? ¿no? Ah, sí. Hay público, muy poco, creo que son muy pocas personas. Muy pocas personas, creo que de ser uno o dos por por, este, por deportistas, pero muy poquita gente. Nada, nada. ¿Qué, de, de, ¿Qué debe haber? 20 personas. Sí, exacto. No, que no es público, tampoco uno se va Ah, el último round. El último round se están dando, ¿eh? Sí. Pero se siguen dando de lo lindo. <risa> Le pone Wally y dice, vamos Lauchi hoy, la cabeza en la pelea, Marisa. Exacto, no, Inter se, permite no se permite público. No se permite público. Entonces Marisa, que el comentario que yo te hago es que. Eh, acá no sé si importa tanto que se permita o no público lo importante es que el público haga eso que no hace que es usar barbijo no es, no es una cuestión de cantidad es una cuestión de entender cómo funciona el bicho y que tenés que usar el barbijo ese es el tema Estamos en los últimos minutos, segundos de la pelea. Y quedan dos peleas más, ¿no? Y quedan algunas más. Algunas más, ah bueno. Últimos segundos entre Félix Escurra y Nicolás Díaz. ¿Ves? ahora cómo Mano si tú... y mano, mano y mano, mano y mano. Ahora se ve más claro porque el sol está bajando. Ahí termina muy bien. El sol bajó y entonces se ilumina mm -hmm. plenamente ahí. Los aplaudimos, muy buena pelea en los últimos segundos, cómo se dieron, ¿eh? Ahora vamos a escuchar a Lautaro Prado que nos va a decir cuál es la próxima pelea. Se acerca al rincón, hidratan al deportista, del lado y del otro, le entregan el diploma, van a levantar los brazos. Le entregan el diploma, le levantan los brazos, le sacan la foto. Muy bien, muy bien Hurlingham, En esta pelea de la tarde Hasta el juez bajó, dijo Qué calor Claro, y encima tenés que pelear Y te está pegando el, el sol ahí a pleno Bueno, nosotros estamos acá desde el microestadio de Hurlingham, viernes a la tarde, acompañando al boxeo amateur. ¿Parece que cambiaron el juez? Sí. Próxima pelea, Ricardo muy bien, perfecto. Otro boxeador de Hurlingham. Gonzalo Abraham. El polideportivo, deportivo. Alexis Mendoza de Tim Juárez. ¿Estará lista la gente? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Acá? Sí. ¿Estará lista la gente para verlo a Gonzalo Abraham? Alexis Mendoza estarán, yo creo que sí, creo que están esperando. En este momento se va a ver mejor porque como les dije, vieron el sol está cayendo a pleno sobre sobre el ring, así que este sube sube sube representando al Polideportivo de Urlingan. y ahí está arriba del ring está Gonzalo Abraham lo no vemos verde de Estamos esperando por Alexis Mendoza y se viene una nueva pelea por la hora de Hurlingham en esto que es una velada boxística, ¿no? ¿Cómo se sí. puede decir? Sí, velada boxística. Eh, sí, claro que sí. Tocaron la campana. Y no hay contrincante. están esperando. ¿Se Y en esto nosotros queremos recordar también algo que, nos, que tenemos en la cabeza, que son dos palabras, que es presencia y cercanía generan, generan confianza. Y eso es lo que nosotros queremos hacer ya desde hace... ¿Cuántos años que estamos transmitiendo en vivo, Fede? Como cuatro años. Cuatro años. Cuatro años estamos transmitiendo en vivo en distintos lugares. En, ¿Qué es eso? En distintos lugares de conurbano tanto por el futsal, también hemos transmitido handball acá mismo, al estadio hemos transmitido eventos importantísimos de taekwondo, escuelas eventos, hemos participado del mundial que se hizo en Tecnópolis hace unos años, del mundial de taekwondo tratamos de estar lo más cerca que, que podamos este, y de esa forma en, en la comunicación que nos alimenta también a la, la comunicación gráfica y a la web te da un montón de, de cosas que eh, el marketing no aporta, no tiene forma de aportar. el contacto con la gente, conocer las necesidades que tiene, no solamente este, los deportistas, la familia, los clubes, las situaciones de los clubes, todo todo lo que está alrededor de un deportista y que vos decís, ¿influye por qué? Porque a quienes como nosotros nos gusta el deporte, nos gusta el deporte que vaya escalando en el nivel. Y hay cosas que colaboran en que el deporte, que un deporte X, el que vos quieras, escale de nivel y hay cosas que son en detrimento del crecimiento deportivo, por ejemplo nosotros acá en Urlingan, la experiencia nuestra hay un desarrollo deportivo este, muy importante que colabora en el desarrollo de los deportes de las instituciones con mucha ayuda ¿qué sé yo? ¿puedo decir la LISPUR? ¿lo que se ha ayudado a la LISPUR? este... Eh, ha sido muy, muy, muy destacado. Muy destacado. Y, y a todos los clubes en general. A todos los clubes. Entonces, eso ama así. Y estaremos un ratito más, unos segundos más. No sé si alcanzaremos alguna pelea más, Pero si no, ya no estaremos este retirme así que esperaremos se ve que están esperando al, al boxeador que no que no llega veremos un poco ahí está entonces, Gonzalo Abraham del Polideportivo y Alexis Mendoza del Team Juárez disfruten la anteúltima pelea que tenemos a través de la hora de Hurlingham. Un posible. placer muy, muy grande estar acá. Y lo dejamos hasta que se corte solito. Para examinar? Tem o que comprar? ¿Quiénes son los que están peleando, Fede? Aunque sea para mencionarlo. Gonzalo o... Abraham del Polideportivo. Acá, la ¿Dónde está. Y Gonzalo Abraham y Alexis Mendoza nos están ofreciendo una muy buena pelea. Gonzalo Abraham, vestido de verde, es, pertenece al Polideportivo. Y Alexis Mendoza representa a Juárez Box. Sigue un gusto este ratito chiquito que hemos estado junto a ustedes, les agradecemos la compañía que nos brindan todas las cosas que nos enseñaron de estas distintas escuelas de boxeo, termino el primer round, Leo Gonzalo Abraña y Alexis Mendoza. Vamos a observarlos. ¿Qué calorcito, que sé. buenas. ¿La primera? ¿No la primera no, llegué a la segunda. Llegué a la segunda, por la hora de Urlinga. ¿No de nada? Recién vino un chico, un deportista a preguntar si había estado grabada su pelea, mirá si sería importante para ellos esto Quizá la próxima vez que vengamos en vez de transmitir en vivo vamos a grabar y después vamos a transmitir todos juntos Perfecto. Vamos a ver, vamos a pensarlo Estamos en los últimos segundos de esta, de esta segunda segundo round. Allá hay un deportista con la camiseta de Olimpia que está muy muy muy está muy ansioso por, <ríe> por... por participar. Quizás sea la próxima, ¿no? ¿Cuál te queda esta acá arriba eh? ¿No? no, porque él me cambió todo. Ah. Los números de la pelea. Ah, bueno. Por eso espero que primero diga a él y después decimos a nosotros. Toma. Yo sigo transmitiendo hasta que. Hasta que cortemos. Ahora pasar con tres días, viste <risa> Dice, ¿qué están haciendo? No, se quedaron a dormir, y se hice una promesa. Bueno, terminó el segundo round entre mirá, Gonzalo Abraham y Alexis a, Mendoza. Allá tenés un deportista ahí que está practicando. ¿eh? Se prepara para la siguiente pelea Leandro Martínez, Mariano Miguelos. Siguiendo gol, Alce Gurí. afuera, pero vos no, que lo estás viendo como decíamos, pero vos no vos te quedas ahí vos estás metido acá, estás viendo estás siguiendo a tus seres queridos estás disfrutando de esto de esta velada de box amateur tan pero tan importante para el desarrollo de este deporte tan importante por el entusiasmo muy interesante, por lo lindo que debe ser para los deportistas tan jóvenes, tan jóvenes sí, sería... Fíjate. poder practicar el deporte en un cuadrilátero profesional que a propósito esta noche... ...habitualmente a partir de las 12 de la noche... ...entre las 11 y media de las 12... ...ustedes pueden disfrutar... ...en la pantalla de Teis Sport... ...boxeo de primera... ...entonces ahí los amantes... ...del boxeo de Argentina tienen... ...para sacarse las ganas... ...y ver una presentación profesional... ...y ver... ...participando y boxeando a boxeadores de primera línea que es a donde estos chicos que están ahí arriba quisieran llegar hay toda una infraestructura de luces de sonido cámaras preparadas por lo menos hay una dos tres eh, cuatro por lo menos mínimo de entre cuatro y cinco cámaras toda la parte de audio y además listas para cuando empiece boxeo de primera portada y se fue se saludan ahí les van a entregar el diploma el juez se va acercando a cada uno de ellos y les va entregando el diploma y te vuelvo a preguntar estás listo estás listo para apoyar a tus deportistas sí sabemos que sí en donde estén curalo apóyalos tales qué les hace falta en qué lo podés ayudar no es fácil fuerte el aplauso para los dos mira que no es fácil la práctica del, del no solamente del boxeo de cualquier deporte que se practique en serio porque después de chiviar está lleno de gente que chivea pero que no compite en serio que no entrena en serio pero es muy importante el apoyo a los deportistas que hacen en serio deporte que se entrenan, que se sacrifican que prestan atención al gesto técnico a lo que tienen que hacer, a sus entrenadores muy bien, seguimos en esta siguiente pelea que es Bayano Muñoz de Torre y box contra Leandro Martínez del Polideportivo de Hurlingham Otra pelea que es todo, todo, todo. Hurlingham, entre con la hora de Hurlingham también y todo. Hurlingham, Hurlingham, Urlingan. Urlingan, Urlingan. <risas> completo, completo. C, Urlingam, Urlingam. y Hurlingham, todo Hurlingham. ¿Y por qué en Hurlingham hay mucho deporte? Esto es así. Por eso le vuelvo a preguntar y le insisto, apoye a los deportistas a los que hacen deporte en serio, a los que entrenan, es muy sacrificado, les cuesta a cualquiera que haga cualquier deporte. Imagínense el box y el box está cambiando. Y como digo y como observo, estas son las semillas del nuevo box en Argentina, de los futuros campeones, de las futuras alegrías. Y si alguno de ellos dos... Luego decide no llegar. Lo bien que le han hecho el hecho de practicar deporte. Lo bien que te hace, como dicen, en cuerpo sano, mente sana. El juez dando vuelta, mirando, y también el sol te molesta también para, para ver a ver qué pasa dos deportistas de Birmingham. Yo, Jonathan, estimo que, que te Sport por play le, está después de las once y media doce de la noche, creo no estoy seguro pero otra vez, la otra vez anteriormente yo había charlado con alguno de ellos me habían dicho 11 y media, después otro me dijo no, no, en realidad vamos a las 12 eh... es elástico. además ellos tienen toda la estructura para ir avisando este, por las transmisiones en vivo cómo y a qué hora empieza lo que todos van a esperar que es boxeo de primera por Paces por play Seguimos disfrutando hasta que las velas de internet ya no ardan más. Y seguimos viendo. A nosotros, antes al principio, hace cuatro años cuando empezó, me agarraba una amargura así se me cortaba una transmisión, que esto del otro, después no sabía por qué y después investigaba y entendía qué era. Primero tuvimos la etapa de una conectividad espantosa. Ahora no es, no es buena, es, qué sé yo, menos mala. Ya vamos a tener con el tiempo, este, vamos a tener algo mejor, porque, no, no por mí ni por ustedes, sino porque las empresas lo van a necesitar. Así que van a tener que cambiar los cableados, los servidores, van a tener que cambiar las antenas o sumar antenas. Y ahí va a ver lo que va a ser internet. La televisión bien, por cable, chau, va a ser. todo por internet. Muy bien, terminó el primer round entre Leandro Martínez y Bahiano Muñoz. ¿Cómo se llama el chico del poli? Leandro Martínez. Leandro Martínez, el eh, que estaba ahí, ahí este, practicando y, este, y trabajando. Vamos, y, Lauti Nicolás, con todo. Y Bahiano Muñoz es de Torri Box. ¿Cómo está Torri, Torri eh? Torri, Torri tiene un montón de gente. La verdad que se ve que trabajan, trabajan bien. Y esto no se hace en dos días, se ve que viene hace rato, se ve que viene hace rato, segundos afuera, pero como decimos... Segundo, Segundo round por la hora de Hurlingham. Todos afuera menos vos, que ya sabes que te lo digo y te lo remarco. Apoyá a tus deportistas. Fíjate qué necesitan, en qué lo puedes ayudar. Y aconsejales que estudien. Sí, le mirá, chido, hay una universidad gratis. ¿Sabés cuánto vale un título en cualquier parte del mundo? Miles de dólares. Algo tiene que estudiar Algo tiene que haber O técnico, profesional, lo que sea Pero es muy aconsejable porque te cambia la perspectiva deportiva Cuando vos tenés la cabeza abierta hacia otro lado Linda, linda, linda pelea entre Leandro Martínez y Bahiano Muñoz Lo están dando todo arriba del ring Y vos podés verlo por dónde? Y lo puedes ver por la hora de Hurling and Deportes a través de streaming? Otra vez, streaming de Facebook. ¿De qué? De Facebook. ¿Y cómo tengo que hacer para entrar? <ríe> es fácil, entras a Facebook y pones la hora de Hurling de and Deportes. Y listo. Cuando transmitís en vivo, lo primero que se ve en la pantalla es el vivo. Muy bien, Much muchas gracias por la explicación. No, porque hay gente que se preocupe, me pasaste el link, ¿el link de qué? Vos pones el título nuestro, que encima es mayúscula y minúscula, la hora de Burlingame, deporte, y encima aparece, pop, y salta al vivo, porque es lo primero que aparece en el portal. Exacto. ¿Querés que te lo repitan. No? Ah, acá <risa> Pero muchas gracias por la compañía, espero que estén disfrutando, están viendo la pelea. Mucha gente, ¿eh? la verdad. Y siempre dicen que la preparación física de un boxeador es muy completa. dice que abarca todos todo los paquetes musculares, todas las partes del, del cuerpo, porque tiene que estar listo, tiene que estar preparado. Y tiene que estar atento. ¿Qué ibas a decir, Federico? Que te veo desesperado. Estoy, No, yo estoy viendo que vayano que Muñoz está como un poco cansado, ¿no? Es el, de, el, de, el que no está sé. al lado nuestro, o sea, del lado derecho de la pantalla de color azul. Está bien. No lo sé porque hace mucho calor y le está dando de frente el sol. Imagínate que nosotros sin boxear ya estamos cansados. Eh, tenés, hay, hay una deshidratación también externa que es la que provoca el calor, ¿no? Y al perder agua se complica. Tercer y último round entre Leandro Martínez y Bayano Muñoz. ¿Cómo se vive la pelea ahí en, en los que acompañan al deportista? Buenos dos boxeadores, Leandro Martínez, Bahiano Muñoz, lo estás viviendo por la hora de Burlingame. Y no te muevas, no te muevas, porque próximamente qué? No sé qué, qué me dice. Estoy, yo estoy asolado, Rodrigo. Tengo el sol que me achicharró el cerebro toda la tarde y apenas puedo balbucearle algunas palabras a la gente. Si vos, puedo decís, decirle, si, vos la decís, si vos decís, quiero, quiero ver deporte en Hurlingham. La hora de Hurlingham, de deportes, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en donde vos cuerno quieras. Instagram. También, tenemos lo que venga. Somos como Drupi, están estos tipos acá también. Estamos en todos lados. Estamos de acá desde el microestadio de Hurlingham. Y como siempre saludamos a todos los deportistas de Hurlingham. Todos y todas y todes, como se dice. También a todos los dirigentes, aquellos que acompañan a sus deportistas de los distintos clubes de Hurlingham. Y a vos que sos familiar, te digo, acompaña a tu deportista, listate con él, apoyalo. Mira qué buena pelea. Dos exponentes deportivos de Hurlingham. Muy bien. Nos aplaudimos. Buenísima pelea entre los dos. Pasó Leandro Martínez, pasó Bahiano Muñoz Y vos lo viste agua. por la hora de Urlinga. Ahí le están dando agua para hidratarlos Por la hora de Urlinga. Bueno Se pone pesado, <risa> se pone pesado y se ríe Me cargosea a mí Y va y se ríe, pero me lo hace en todos lados eh, Espero que lo estén pasando bien Nosotros lo pusimos acá en stand -by. A ver hasta cuándo aguanta Hasta el Saluda Va a saludar al otro rincón. Ah, le van a levantar la mano a los dos. Están esperando. Recibieron sus diplomas como corresponde del municipio. Y amplio. Aplausos para los dos. Porque además estas peleas lo bueno que tienen que es para el deportista y para su entrenador, que los observa, que los mira, y que después cuando vuelven a los días y están entrenando. Seguro que van a ver esto y entonces hacen los ajustes sobre determinado tipo de gestos técnicos o de repente eso deriva en charlas con, el, con la preparación física, un montón de cosas. llegando señores de traje que no sabemos quiénes son gente del box vamos por una pelea más entonces axel uriel de 77 boxing contra fernando almaraz de mario box 77 Boxing, ¿de dónde será? De Morón. De Morón, ¿no? De Club 77, puede ser. Casi seguro, tampoco me dice, No, somos de... De Morón. De, de Morón. Dice, no, somos de Puerto Madryn, te dicen. Ah, ¿cómo va a gente yo soy de yo. Puerto Madryn? ¿Por hasta, qué, no? ¿Y, ¿por qué no? ¿Y Urdin, no? ¿Y usted qué sabe? ¿Y usted qué sabe? Usted no, lim... la verdad que no sé que nada. Lim... No. ¿Y usted qué le importa? Si vienen de donde no, la verdad que a mí no tampoco me importa. me importa. Si vienen de General Rodríguez, ¿a usted qué me importa? No, a mí no me importa, claro. ¿Qué sé yo? Si vienen de Colón, Entre Ríos, ¿a qué, qué me importa? Muy bien, Leandro Martínez, que ahí pasa abajo nuestro. Ahí vamos viendo el caballero de Box. Mientras tanto, le agradecemos a toda la gente que está del otro lado disfrutando... Boxeo Mater por la hora de Hurlingham, un ratito más y ya estamos. Y vos, botonazo, no querías venir, viste, y ahora te haces el que te divertís. ¡Qué <ríe> malo! Como no, dice no, papá, no él no quería, él no quería, no quería venir claro. y yo le dije que vengamos. Al revés, viste. Está perfecto. Bueno, vamos a ver, se miren, le dice, bueno, no, el que pierde paga el asado, le dice el juez. Hablando de asado, tenemos un asado gratis gracias no. a la familia de Homero. ¿Te acuerdas? Oh, ayer, ayer lo vi Homero y me dijo, me dijo, están invitados. <risa> <Fantasma> primer que round, que primer que round, round y lo vivís por la hora de Hurlingham. Entonces se agarra uno y va por el otro y va... <risa> y Homero, Homero, yo no me olvido que te que hacer el goy para el helado, porque viste a comer el asado y no hay helado, qué sé yo. Este, Entonces, a ver, rep, a ver, decimos... Conta, cuenta conta. Que están peleando. Alexis Uriel de sí, 77 Boxing contra Fernando Almaraz de Mario Box. Bien. ¿Y por dónde lo estás disfrutando? Lo estás viendo por la hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. Nosotros somos simples y efectivos, viste como cuando en el fútbol te dice hacer la simple la jugada, tú que haces el gol, bueno, nosotros hacemos dos pases, dos toques, pum, se la cruzamos y hacemos gol. Eso es lo que hacemos, lo hacemos bien simple, fácil, pum, la tecnología ayuda mucho eso también. Yo aprovecho para aprender y mirar acá, el despliegue técnico. ¿Y el domingo? Y el domingo, el domingo tenemos un clásico. Eh, ah, ya clásico le pusiste no, la palabra clásico. clásico, se me fue, se me fue, un amistoso Lo que pasa es que, <risas> qué sé yo, son dos clubes que encima son amigos nuestros. Así que este, nos pon, yo me pondré en, eh, como se llama, en relator equidistante, ¿viste? La tiene aquel, la tiene el otro, cheque que... Pero van a jugar, déjame, el triangulito con Juve Y vamos a jugar acá más cerquita, acá en caseros. Este, así que veremos qué pasa, cuáles son las alternativas. Igual que en esto, todo sirve para, para, para ver el funcionamiento de los equipos, igual que acá en estas peleas que sirven para ver cómo ha estado. Y aparte que la pandemia ha hecho su, su daño en el sentido de la no práctica, la no presencialidad, este, eso afecta directamente al, al deporte de la alta gama. Así que la vuelta a la práctica deportiva es oh, más que importante, más que importante y más que interesante y más que necesaria. Así que ese partido amistoso, que se va a dar mañana a partir de las 8. Sa Sa eh, domingo, domingo. Domingo, ¿a qué hora? 7 y media de la tarde. A partir de las 7 y media de la, de la tarde ustedes lo van a poder ver por acá por la hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. Como ya les dije, usted dirá qué pesado, me lo repite otra vez más y qué le va a hacer. Y para esto estamos, ¿viste? Y, ¿Y, no si y si querés ver boxeo matar, y si querés ver boxeo matar, y lo mismo, en el oeste está el ajite, en el oeste está el aguante, en el oeste está el boxeo matar. Y evidentemente en hurling a papá, hoy tuvimos a Torre Box y al Polideportivo. Y lo podríamos hacer en un horario más, más llevadero, ¿qué ¿no? ¿Qué sé yo? Porque después depende el sol, depende el, el calor. Hay que organizar en un día nublado. ¿no? Un día nublado, un día que no haga calor. Un día nublado o Un día de frío. Boxeo. Claro. Boxeo o, con churro. O, o frío y que es el, y, y también mira, claro, ventana Claro, con abierta. frío y ponés boxeo, <coughs> boxeo y <risa> chocolate con churro. Dijo, bueno, a ver. Chocolate a con ver. churro, qué rico. Mirá, a ver, a ver, a ver, déjame ver. Se ve perfecto, se ve bien. Gracias a todos los que acompañan y que disfruten. Si sí, recién te prendés decís, uy, mira hay boxeo por la hora de Burlingame. Está peleando Axel Uriel de 77 Boxing contra Fernando Almaraz de Mario Box. Hemos, hemos visto una linda, linda jornada. Qué velada, no hay velas la jornada. Linda la jornada, jornada boxística. Ponete barbijo, una linda, no una, una linda, <ríe> linda jornada... Y la sorpresa de conocer, porque no conocíamos al Torri Box entonces es una sorpresa, porque si no lo conocéis, listo, ahora sí lo conocemos y tiene un montón de gente, una pueblada de gente, y se ve que es un trabajo que viene de largo, porque estas cosas no se hacen de un día para el otro. ¿no? ¿Y atrás de la cámara sabes qué están diciendo? Torribo, torribo, vamos torribo, están diciendo. A ver alguien que le traiga una bebida, oh. está afectado, está, está decidido. Vamos torribo, están diciendo. La gente no hace más comentarios, ¿te diste cuenta? No, ya se cansaron de nosotros. No, porque tenés que aclarar que estás haciendo bromas, porque el que no nos conoce piensa que nosotros y no sabe que nosotros hacemos mucha joda. Ya nos van a ir conociendo, pero bueno. Linda, linda pelea Entre Axel Uriel Y Fernando Almaraz ¿Hay alguna otra más o esta ya es? Quedan dos más Ah, dos más Dice justo cuando el sol se va Dice. Claro Siguiendo las seis y media en todo el país Estás prendido a la hora Que el triangulito va a tener box ahí una vez <ríe> Los después empieza a diseminar Muy con bien todos lados. Muy bien Aplaudimos a los dos deportistas Terminó el primer round yo, por lo que veo, en esta ocasión no hay chicas paseando, estuve mirando, pero no veo. Tercer y último round. ¿Entre quién? Entre Axel Uriel de 77 Boxing y Fernando Almaraz de Mario Box. Disfruten el último round por la hora de Hurlingham. Y nosotros con este con la finalización de este round ya nos despedimos. Nos, nos vamos despidiendo muy nos bien. Nos vamos despidiendo y les agradecemos profundamente la compañía. Ustedes nos han hecho la compañía de nosotros. Y de esa forma eh, se ha... Se ha hecho todo más llevadero, ya que nosotros estamos aprendiendo y viendo, Vox, este, sorprendidos del despliegue deportivo, de las escuelas que hay, que hay acá en el distrito, de la pasión de las familias, de cómo lo siguen. Así que, más que nada, decirles gracias, muchísimas gracias, este, por estar ahí y ya nos, así como pensamos que después de la primera que tuvimos dijimos, bueno, será y nos llaman para la segunda y no hay tres, no hay no dos, hay sin, dos tre sin tres no hay dos sin tres así que ya veremos como dijo mi papá, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado esto fue la hora de Hurlingham acá en el microestadio acompañando a los chicos de Burlingan, a los del Polideportivo a los de Torre Box que los conocimos en el día de hoy y a muchos deportistas más que pasaron por, por el ring de la hora de Hurlingham se podría decir. Que tengan muy buenas tardes. Y nos estamos viendo próximamente, si nos quieren acompañar el domingo, vamos a estar desde Caseros del CEDEM 2 con Urlingham y Juventud Unida de Ciudadela. El deportivo Urlingham más conocido como el Triangulito, Está por terminar esta pelea. Mirá, mirá, mirá, se picó. Se picó un poquitito como, como, el, como el futsal se picó. Sí, qué bien. Termina la pelea, mm -hmm. última pelea por la hora de Hurlingham. Muchísimas gracias, que ande todo muy bien. Muy buenas tardes y buen fin de semana.